Hola amigos del taller de corte y corrección, acá estoy con Nomi. Estamos pasando una cuarentena muy, pero muy feliz los dos juntitos. ¿eh? Esto es ponerse de novios. Tenemos un, un par de consejos, nomás, dos, dos o tres consejos para pasar mejor la cuarentena. Primero, no hacerse mala sangre por pavadas, ¿eh? no pelearse por estupideces. No es una época para estar entre las cuatro de una casa agarrando zapatadas. Sí. Ahora, la, la otra. Este señor que vemos acá tuvo un problema, esto es un episodio de la Dimensión Desconocida, una de las mejores series de la historia, y este señor es el... ¿lo conocen los más jóvenes? o Bueno, ya, bueno, ya más somos... más... bueno es, quienes no lo conocen vamos a dejar ahí el, el enlace. Exacto, ¿sí? es el entrenador de Rocky en Rocky, ¿eh? este es el, el gran actorazo norteamericano Bars Meredith, ¿eh? y acá le ha pasado algo muy pero muy penoso. Miren, no vamos a spoilear, pero esto cuídenlo mucho. La gente que necesite, que solamente tiene un par, eh, áteselos, cuélgueselos con algo, porque llegar a perder los anteojos ahora no puedes leer, no puedes ver la tele, no puedes, nada de nada. No puedes vivir. No puedes vivir. Y tampoco puedes salir a, a buscar al, al, al, al óptico, óptico claro. ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un consejo. El, el otro que anda por acá. Esto es una maravilla. Hablando de, de series. Nos encantó, Brad Wright. ¿eh? Es increíble, o sea, una especie como de viaje sangriento sería la, mm. la traducción. Son seis, no episodios, porque en realidad son seis, seis cuentos que los puedes ver cuando se te antoja, no hay continuidad entre uno y no, otro. No, son dos unitarios, todos sí. son unitarios. Y yo creo, Nomi, que eh, acá en este, cada uno de estos cuentos hay algunos mejores que otros, pero sí. todos son maravillosos y en estos cuentos se cifra el secreto del cuento como estructura. ¿eh? Mm. Todos los programas que estuvimos viendo últimamente acerca de la, la estructura de un relato, eh, acaban a ver como formidablemente una especie de ajedrez. ¿no? Eh, nos encontramos además con cortos que terminan. Sí, ¿no sí, cierto? sí, historias que terminan. sí sí, sí claro, Viste claro da la sensación de que están escribiéndose últimamente cosas que, que, que quedan en el aire por un pretendido final eh, abierto, en realidad, como decimos siempre, es un final inexistente. ¿no? Claro. Bueno, acá van a tener esa ecuación perfecta, aquello que decíamos nosotros acerca de la tercera posición. Estaba trabajando con Gastón Vilel ayer, en taller virtual, y él me decía, mira Marce, cuando hablaste del tema de la tercera posición, la, el, el, digamos, aquello del pensamiento alternativo, no es ni A ni Z, es Z', es, es ¿no? uh -huh. ahí es donde terminé de entender qué es la estructura de un cuento. ¿eh? Si a eso le sumamos, por supuesto, lo primero que tiene que haber, la lectura ¿eh? con tu más pertin... pertinaz, constante, irregular y apasionada de cuentos, vayan en ese caso a Ciudad Seba, que es un lugar... Ciudad Seba eh, es, digamos, la, la gran, el gran sitio en donde ustedes pueden encontrar todos los cuentos que son necesarios. Acá está Luis López Nieves, acá lo tenemos. Que es un escritor puertorriqueño, ¿no es cierto? ¿no? Sí. El, que hay, tiene sus propias obras publicadas eh, allí y además hay eh, un, a, una antología impresionante de... de cuentos. Cuentos ¿no? y de textos, incluso de textos teóricos también, que es muy interesante. Sí, instrucciones eso. para escribir cuentos y novelas. Bueno, esta es otra recomendación. Dense una vuelta por acá, porque realmente es sensacional la cantidad. Acá están todos los cuentos que tenés que leer y más todavía, y más todavía. Ahí está eh, la biblioteca digital. Que leer cuentos clásicos, en otras secciones, eh, cuentos clásicos, si o no, es clásico. y uno de clásica. Acá tenemos los autores, por ejemplo, uno de nuestros favoritos, eh, Jack London. Vos entrás, elegís el menú y acá tenés nada menos que, mirar el burlado. ¿eh? Mm el llamado de la selva está incluso increíble, Mirá. creo que hay una versión no, de cine, si no me equivoco un buen bistec este ese, se lo recomendaste supuesto. a alguien eh, sí. eh, a nuestros amigos que les encanta el box, al, al Tigre Sebastián eh, a Agustín Díaz eh, eh, tranquilamente pueden entrar acá y leer un cuentazo con todo un acoreo de, de box impresionante, eh, mm. alucinante eh, y después otra recomendación que tiene que ver un poco con la, la protección en casa. ¿Eh? Eh, acá estábamos buscando. Eh, ¿Dónde está el, todo, mostrar todo el historial? Ah, acá está, mira, protección de aristas en muebles. ¿eh? Estábamos hablando con, con nuestros hijos, haciendo mi, mi hija Marina y, este, y mi yerno Pablo. Eh, estábamos. Eh, hablando por por videoconferencia y de repente escucho ¿Qué pasó? Se había caído uno de nuestros nietos y yo digo, para un cacho eh, esto si llega a, a pasar de un modo peligroso, digamos, amenazante para la, la seguridad interna de la casa y tenés un problema claro. hoy, antes, bueno, también tenés un problema pobrecito, ¿no? se te corta una ceja tenés que ir volando, volando a que médico, te lo cosa claro. bueno, Hoy día no puedes salir volando, ni, ni nadando, ni arrastrándote a ninguna parte. Entonces, acá encontré un video interesante para hacer, eh, digamos, protectores de aristas para los chiquitos, ¿eh? que no se te rompa la nariz, que no se te rompa la cara. Uno dice, bueno, sí, son accidentes. No, los accidentes se pueden prevenir. Yo me acuerdo cuando era uno de esos ejecutivos que trabajaba en una empresa multinacional que tenía, te acuerdas tenía las patas en el escritorio, mandaba el tipo ta, ta, ta, ta, ta. sin sí, bueno, teléfono acá otro allá. Exactamente, la secretaria limpiándome la suña, este bueno. <risa> el tipo, este, me acuerdo que habíamos recibido un curso de seguridad industrial. Sí. Y una de las cosas que se nos dijeron es que estadísticamente el 99,8% de los accidentes pueden ser prevenidos. Y voy a decir ¿pero cómo fue que choqué acá? Eh, esto fue un choque, ¿no? Eh, ¿Cómo es que no puedo llegar a chocar? Y manteniendo las normas. Si vos mantenés las normas de viales y el otro también, bueno. Eh, y así es una, una serie de encadenamientos de hechos que uno dice: para si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado sí, aquello. Claro. Eh. Si yo, en lugar de, de cerrar la, eh, digamos, la puerta con el pie, porque estaba cargado de cosas, eh, de, de elementos, cierro la puerta con el pie de repente se me cayó. Una, un frasco de, uh -huh. de, de, de lo que sea, de durazno, y de repente estaba mi chiquito y justo, justo se fue a caer en los vidrios. No, no, no quiero ni pensarlo. Bueno, ah, sí, que... pero pasan, esas uh -huh. cosas pasan. Mejor pensarlas para prevenirlas. Uh -huh. eh. Esa es la cuestión. miro cuando uno dice, ay tuvo un choque de sonso, como si hubiera eh, choques inteligentes, ¿no? como si hubiera eh, accidentes inteligentes. Lo que sí hay es una inteligencia en la prevención, entonces por un lado tenemos el tema de los anteojos acá, aténselos, hagan algo cuídense, cuídense de los elementos que tienen tecnológicos eh, si ven que de repente se les está cortando el cable de la computadora y bueno muchachos procuren, digamos, dejar la derecha la computadora, ¿eh? el cablecito que no esté torcido ni nada, porque no vamos a poder llamar al técnico a que nos lo arregle, ¿verdad? y estamos fritos, son elementos esenciales por eso lo destacamos el otro consejo, bueno, miren, estas son, aparte tienen la ventaja sobre eh, Black Mirror, a mí me gusta más esta que Black Mirror, mm -hmm. no sé, ¿no? Pero está concentrado en el terror, no hay ciencia ficción, pero eh, estos duran media hora, media, 26 media, media. minutos, 27 minutos, es increíble la, la cantidad de cosas que se pueden hacer y Muy aprender, bueno. para la gente que está aprendiendo nuestro sí. canal, podemos aprender perfectamente qué es un cuento. La otra, bueno, Ciudad Seba, buscar los cuentos acá, tienen acá la oportunidad de recibirse de cuentólogos, muchachos, no lo desaprovechen. Y la otra, cuidar a los chicos, ¿eh? cuidar a los chicos. Acá hay una, esto es el flota-flota, lo cortás por acá, ¿eh? después le dejamos el video, a ver, este muchacho está acá, y le voy a dejar el link para que lo vean, eh, se lo voy a dejar en la descripción, el link a este, a este programa que está muy, pero muy bien, interesantísimo, ¿eh? muy simple, muy sencillo de realizar, pero sí que les voy a dejar un link, y ahora se los dejo, a los programas que tenemos nosotros de cómo se escribe un cuento. Claro. ¿Qué es un cuento y cómo contarlo? Tenemos una lista de reproducción que les dejamos a ver acá. Bueno, muchachos, Marcelo y Nomi Di Marco, del Canal Taller de Corte y Colección, les desean que pasen una productiva cuarentena. Sin amargura y con mucha creatividad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, puro arriba entonces. Hasta pronto.